un poco la ley. ¿eh? Con lo que voy, ido diciendo, creo que ya vais eh, cogiendo un poco la, la idea de cuál es lo que, lo que subyace en esta libertad ¿verdad? Bueno, en definitiva, ¿qué hay? Bien, lo que está en juego es, fundamentalmente, lo que está dentro del triángulo, el tercer grado y la libertad condicional. Evitar que los presos eh, sean clasificados en tercer grado y, a, y lleguen a la libertad condicional. Bien, para eso se juega con tres variables. Un límite máximo lo que ha explicado antes Martín también, es decir, cuando uno, cuando hay una pluralidad de hechos y una pluralidad de condenas, a uno le pueden condenar a 500 años, pues bueno, lógicamente, esa, esa, esa cuantía de la pena, eh, en, lo que se hace es ponerle un límite máximo de cumplimiento. Que en el Código Penal del 73 eran 30 y en el Código Penal del 95, como hemos visto, eran 20, 25 y 30. bien Se va a jugar con ese límite máximo, ahora veremos cómo. En segundo lugar, y esto es más grave incluso que el límite máximo, con un cumplimiento mínimo el preso va a tener que cumplir un mínimo obligatoriamente y, en tercer lugar, las nuevas condiciones. Pues bien, empecemos por el límite máximo. Bien, el límite máximo de cumplimiento se eleva a 40 años. Es decir, pueden ser 20, 25, 30 y 40 años. Se eleva hasta 40. En los códigos anteriores el límite era 30. Se eleva a 40. Por lo tanto, como vemos, se incrementa ¿eh? respecto de los anteriores. Pero... Con la circunstancia, además, que en los delitos de terrorismo el límite de 30 no juega. Porque eh, cuando hay eh, ese supuesto, es, eh, digamos, eh, se aplica el 40. No voy a explicar para no hablar En definitiva, por tanto, en los delitos de terrorismo los límites son 20, 25 y 40. Y esto da, lógicamente, lugar a la problemática de lo que yo denomino condenas largas, ¿verdad? En este momento, en fin, con los datos que, que se me han facilitado, pues yo creo que habrá una... Población de unos 125, 130, incluso más presos a los que se puede eh, cifrar eh, como eh, condenados apenas apenas muy largas eh, de estas de 40 años o de 30. Es decir, el, el, por tanto, la población en esta situación es realmente muy relevante. Bien, por tanto, ya tenemos el límite máximo. Ya hemos visto que una primera consecuencia de la ley 7/2003 es se eleva el límite máximo. De 30 nos vamos a 40. Vayamos ahora a la segunda a, al segundo elemento. El segundo elemento que son los periodos mínimos de cumplimiento. Bien, ¿no? eh, voy a ver si lo explico eh, fácilmente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Eh, hay un periodo de seguridad que es, eh, inicial que es para todos, los, para todos los delitos, que es para pasar al tercer grado, la posesión del tercer grado, hay que cumplir la mitad de la condena. Pero hay un régimen especial eh, eh, para los delitos de terrorismo. Y eh, en aquellos casos en donde se les ha aplicado un límite máximo de cumplimiento. ¿En dónde está la especificidad? Eh, es fácil de entender. Un preso tiene penas que suman hasta 200, pero se le pone un límite máximo, que ahora sería 40. Bien, la cuestión es el cómputo de los beneficios penitenciarios, ¿sobre qué se hace? ¿Sobre los 200 que tienen sentencia o sobre los 40 que le que han puesto? Esto sonará algo a doctrina parot, porque en la doctrina parot también las redenciones, en vez de descontarla sobre el límite máximo, los 30 o los 40 se descontaban sobre el total de las penas impuestas, sobre los 200, con lo cual no tenía ningún efecto. suena un poco, no? Bien, pues ahora se, se quiere hacer lo mismo... Eh, eh, en, eh, con la Ley 7.2003. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como consecuencia de eso, se establece un mínimo de cumplimiento para el tercer grado en una, en, un, en una condena de límite máximo de 40, que es a 32 años. Es decir, un preso al que se le ha puesto un límite máximo de 40 años solamente va a poder pasar a tercer grado cuando cumpla 32 años de condena. Y ese mismo preso al que se le ha puesto una condena de 40 años, solamente va a poder solicitar la libertad condicional a partir de los 35 años de, con, de, de condena cumplida. Y esos son, como digo, periodos mínimos. Pues he dicho antes que quiero subrayar más. El periodo mínimo casi que el límite más Porque esto realmente sí que bloquea la situación de acceder a la, a la, a la semilibertad o de acceder a la libertad. Bien. Eh, Os he puesto un ejemplo. Os a dar un ejemplo con un supuesto. Vamos a suponer a alguien cuyas penas ha sido condenado en varias sentencias a un total de penas que suman 60 años. Como una de ellas, vamos a poner que una de ellas es superior a 20, cuando ya una de las condenas es superior a 20, automáticamente, en delitos de terrorismo, ya nos vamos al límite máximo de 40, ya no cabe el de 25. Vamos al de 40 y el de 30 dicho que no se aplica. Cuando una de ellas es superior a 20. Pues bien, límite máximo 40 años. En el... Y vamos a ver ahora cómo funciona el tercer grado. He dicho antes, el tercer grado, en principio, se puede pedir a partir de que uno haya cumplido la mitad de la condena, ¿verdad? Bien, claro, si esa mitad es sobre el límite máximo, podría pedirla a partir de 20, ¿no? 40, que es el límite máximo, la mitad, a partir de los 20 años podría pedirlo. Pero como se establece ese régimen especial, que el cálculo no se hace sobre el límite máximo, sino que se hace sobre el total de la condena, como esta persona había sido condenada a 60, se hace la mitad de 60, que son 30. Pero es que como además en el Código Penal hay un periodo mínimo de cumplimiento que es de 32, ni siquiera podrá pedirlo cuando cumpla 30, tendrá que esperar a cumplir los 32. No sé si me, me, me habéis seguido. ¿Eh? Bien, vayamos con la libertad condicional. La libertad condicional se otorga normalmente cuando llevas tres cuartos de la pena cumplidos. Bien, si fueran tres cuartos de 40, de, de lo que realmente le han puesto como límite máximo, serían a los 30 años ya podría solicitar el acceso a la libertad condicional. Pero como son, es decir, a partir de los 30 lo podría hacer. Pero como son tres cuartos de 60, solamente puede pedir la libertad condicional a los 45 años. Es decir, cuando ya acabó la condena, porque la condena era de 40. Luego, no, por tanto, ya eh, eh, no tiene validez. Bien, ¿qué posibilidad tiene? Posibilidad de pedirla a partir de los 35 años. Bien, tened en cuenta que estoy hablando de posibilidad. Es decir, no es que se le vaya a conceder. ...sino tiene posibilidad de, de, de, de pedirla a partir de los 32, a partir de los 35... ...y luego será el JCVP que pongo ahí, es decir, el juez central de vigilancia penitenciaria... ...el que tendrá que decir o no. Y para decidir sí o no, atenderá a las condiciones que voy a ver ahora en la siguiente diapositiva. Os pongo otro ejemplo, los permisos, por ejemplo. ¿no? Permisos se otorgan cuando llevas un cuarto de condena cumplida. Entonces, pues serían, lógicamente un cuarto como sería sobre 60 sería a partir de los 15 años cuando podía pedir permisos. Si fuera sobre el límite máximo, sería a partir de los 10, pero como es sobre, sobre el total, es, son a los 15 años. ¿Pero qué pasa? Que en este caso, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30, seguramente, ¿por qué? Pues, pues porque como las permisos solamente se pueden eh, pedir cuando estás en segundo o tercer grado, y estos presos están permanentemente, como hemos dicho, en primer grado, aunque teóricamente el, el plazo ya lo ha cumplido, sin embargo, no lo va a pedir por razón precisamente de estar en primer grado eh, que eh, impide… Bien, y tercera, tercera, tercera, eh, la tercera pata del trípode. He ¿eh? dicho que el trípode era límite máximo, eh, periodos mínimos de cumplimiento y tercera eran las nuevas condiciones. Es decir, cuando uno llega a los 32 años de cumplimiento y quiere pedir el tercer grado al juez central de vigilancia penitenciaria, se encuentra con qué, con una serie de condiciones que va a tener que cumplir según la ley 7.2003. Eh, ¿Cuáles son esas condiciones? Abandono de los fines y medios terroristas... Colaboración activa con las autoridades, es decir, acción, denuncia y desvinculación de la organización terrorista y del entorno. Bien, esto, eh, estos, estos, eh, estos requisitos, eh, bueno, eh, como veis, eh, lo que nos lleva es a varias cosas. Si estamos diciendo abandono no solamente de los medios terroristas, sino abandono de los fines, ¿no es? es decir, los fines objetivos políticos, etc., y si estamos diciendo desvinculación, no de la organización terrorista, sino también del entorno, aquí lo que está buscándose por la ley es una, como he dicho antes, una retractación ideológica política del preso. Es decir, incluso diría, diría yo que incluso prohibiciones de simpatía, ¿no? cuando se dice que no se puede relacionar ni siquiera con el entorno. ¿verdad? Es decir, aquí lo que se pretende no es la renuncia de la violencia a futuro, que ese es el elemento clave, sino lo que se pretende es algo más, se pretende cambio de actitudes, cambio de convicciones, etcétera al menos tal y como está eh, establecida en la ley. Como todos sabemos, el derecho penal es un derecho penal de hechos. Pues bien, cuando uno, a uno se le pide eh, una desvinculación, debe ser desvinculación de los hechos, es decir, desvinculación de la violencia, del ejercicio de la violencia. Más, a, más aparte, de la colaboración, etcétera. En definitiva, estos elementos que son o cómo juegan, también, una vez más, como elementos de bloqueo... ...es decir, cuando tú ya has llegado a 32 o has llegado a 35... ...te aparecen nuevos elementos de bloqueo... ...que son estos, estos tres, ¿eh? no, voy a, no voy a seguir más porque... ...y aquí os hago un pequeño esquema, con esto, y con esto termino... Eh, ...un esquema de cómo, cómo quedaría... ...cómo entiendo yo que es un poco la situación del colectivo, ¿no? De, de, pues, entonces, eh, he hecho dos, como dos barras... ...por un lado, analizando en conjunto todo el colectivo... ...que ese ha sido el inicio de mi exposición... tendremos que tienen, digamos... ...como dos medidas de facto... Eh, de, de, ...medidas de excepción de facto, ¿no?... ...que es uno, es la dispersión... ...y por otro lado, el primer grado... ...eso les afecta, más o menos, a todos en conjunto... ...bien, si analizamos de manera... ...la, la situación individual, ¿cuál es la clave? ...la clave es... ...la ley orgánica 7.2003 y su retroactividad... ...os he dicho antes... ...que es un elemento eh, con consecuencias... Eh, ...realmente gravísimas... ...la pregunta es... ¿Es o no es eh, aplicable con retroactividad la ley 7-2003? Pues si efectivamente si efectivamente la ley, la, eh, la ley se aplica con retroactividad, si, si contestamos que sí, ¿eso qué quiere decir? Que se aplica también a quienes están condenados por el Código del 73 y a quienes están condenados por el Código del 95 antes de que la ley entrara en vigor. Con lo cual nos encontramos con que todo el conjunto del colectivo, todo el colectivo, los del 73, los del 95, los de la 7-2003, están sometidos a ese régimen especial que comporta no, no acceder a, a la progresión en grado, no acceder a la libertad condicional y encima además condenas muy largas. Si se entiende que no hay, que no hay retroactividad, hay, hay que distinguir dos situaciones. Las de los anteriores a que entra en vigor la ley, es decir, los previos al 2 de julio de 2003, que estos seguirían con el régimen común. No les sería aplicables a los que estaban ya en la cárcel antes de que entre en vigor la ley, pues en principio... Eh, la, la aplicación sería la del régimen común pero aquellos que eh, eh, digamos eh, han sido condenados o los hechos son posteriores al 2 de julio de 2003 a eso sí se les aplicaría la ley porque es, la ley es anterior a, a, a esos hechos a las y por tanto también ellos tendrían ese régimen especial eh, que conlleva fundamentalmente para mí dos cosas graves que son la imposibilidad de progresar en grado y la libertad condicional y por otro lado las largas condenas que como he dicho afecta a un colectivo muy amplio Bien. esto es la foto la radiografía rápida, lo siento, no, eh, una acelería incluso en la exposición, eh, de la Ley Orgánica 7 barra 2003. Eh, yo quiero decir una cosa eh, para terminar, eh, y con esto, con esto termino. Es decir, aquí hay una, una cuestión, en fin, que yo como jurista, lógicamente, pues siempre la digo, ¿no? Porque eh, eh, nosotros estamos para pelear en derecho, pelear ante los tribunales, llevar los temas a la jurisdicción, a los tribunales, etc. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues, por, eh, por razones que, eh, que son conocidas, no se ha producido todavía la confrontación jurídica de esto que he denunciado hoy aquí en los tribunales. Es decir, estos temas no, se ha, no han llegado a los tribunales. Y tienen que llegar. ¿Tienen que llegar por qué? Porque yo estoy absolutamente convencido de que realmente esto es una aberración jurídica que es insostenible eh, eh, en parámetros, digamos, de... de, de, de eh, en parámetros o estándares europeos y, y estándares de nivel internacional. Es in, absolutamente insostenible y por tanto hay que pelear. Hay que pelear. Antes se ha, se ha, hecho, eh, se ha hecho mención eh, por mis compañeros y realmente en este momento pues, tenemos una, por decirlo de alguna manera, eh, una tutela multinivel. ...de derechos humanos tenemos eh, en el Estado español el, el constitucional, en Europa tenemos el, el, el Tribunal de, Estrasbur de Estrasburgo y el Tribunal de Luxemburgo. Hay una tutela multinivel. Tenemos que pelear esto jurídicamente. Hay que, hay que, hay que confrontar eh, jurídicamente estas normas de excepción... Eh, que han pasado 13 años eh, y están realmente generando una situación alarmante. No hay jurisprudencia, porque no se ha confrontado jurídicamente, pero lo que sí hay, y yo he leído mucho sobre esto, lo que sí hay es una doctrina penal, una doctrina penal, es decir, aquellos que desde la academia, desde las universidades se dedican a analizar, a analizar las leyes y concretamente esta ley, hay una, eh, una doctrina penal absolutamente crítica con esta, con esta ley. Podemos encontrar... Eh, artículos eh, doctrinales eh, sobre, sobre esta ley, cantidad, y la mayoría eh, considera que es una, una ley eh, que, es, eh, que genera una reprobación general, que entiende que erosiona no solamente, eh, digamos, eh, un, un Estado de Derecho, sino incluso pilares básicos del propio constitu eh, sistema constitucional, constitucional es, es, español. ¿no? Entonces, bueno, eh, y por otro lado, eh, junto a esa pelea jurídica, yo creo que ahora que se inicia una legislatura, una nueva legislatura en el Parlamento de Gasteiz, Creo que este tema, la ley orgánica 7-2003, es decir, no la situación de excepción, la ley orgánica 7-2003, hay que llevarla, eh, hay que, eh, los parlamentarios, el Parlamento Vasco, tiene que eh, desarrollar iniciativas para, por supuesto, lo ideal sería que se derogara, eso, eso va a ser prácticamente imposible, pero iniciativas que vayan, por lo menos, a atenuar los efectos gravísimos que está teniendo esta ley en el, en el conjunto de los presos y presas, y presas vascos. Es, el Parlamento Vasco ya se pronunció. El día 7 de noviembre del 2003, es decir, al poco que se, que se pusiera en vigor esta ley, ya se pronunció sobre ella y la denunció, la criticó y estableció una serie de principios de orden penal y orden penitenciario que se debía respetar y que esta ley no respeta. Bien, pues yo animo a que los nuevos parlamentarios pues, eh, traten de tumbar esta, esta ley, ley orgánica o, cuando menos, de amortiguar sus eh, terribles efectos. Nada más y muchas gracias y disculpas. <risa> Bueno, ahora tengo que pedir colaboración a los ponentes. Aquí no tengo cómo, cómo era el programa este de Televisión Española, 59 segundos, ¿no? que cuando se bajaba el micrófono, pero tengo que inventar algo así, porque tenemos un montón de preguntas y, claro, la gente lleva aquí esperando a plantearlas mucho tiempo y me gustaría poderlas resolver. Tiene que ser respuestas casi de un minuto, ¿vale? Empiezo. Eh, señor Martín Payín, eh, hay dos preguntas... ...en las que se habla eh, de dónde termina la interpretación de una ley o de una sentencia... ...y dónde empieza la prevaricación. Hay dos personas que hablan precisamente de la posibilidad de que la mayor parte... ...de los jueces de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo Constitucional... Eh, ...sean unos delincuentes por delitos de prevaricación. ¿Usted qué opina? Un minuto. Hombre, es eh, una conclusión muy extrema que toda resolución que no se comparte sea prevaricadora... Pero a mí no me preocupa tanto que sea para o no prevaricadora, que eso lo decidirían los jueces penales, sino que sea irracional, absurda e ilegítima. Eso sería para mí el límite sin necesidad de entrar a las prevaricaciones. Sí. Íñigo Irwin, ¿en otros países hay o ha habido situaciones jurídicas similares a las que conlleva la 7 barra 2003? Un minuto, lo recuerdo, ¿eh? En el ámbito de la, de la Unión Europea, eh, yo creo que no existe eh, una legislación penitenciaria de excepción eh, con las consecuencias tan brutales eh, que tiene la Ley 7/2003. Y es más, en aquellas en las que eh, a, a, se han manifestado algunos aspectos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de una sentencia que es muy importante, la sentencia del caso Winter... Eh, y otros eh, contra el Reino Unido el año 2013, eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está marcando ya límites a esta, digamos, prolongación en prisión eh, por periodos tan excesivos. ¿Le plantean también por qué no se planteó la acumulación de condenas desde el 2008 hasta el 2013? ¿Por qué no se planteó? Supongo que en instancias europeas, etcétera, no lo se dice. ¿Por qué no se planteó la acumulación de condenas desde el 2008 hasta el 2013? Bueno, eh, yo no sé por qué no se planteó, es decir, yo la, eh, la, decisión, la decisión marco como instrumento eh, para obtener eh, determinados resultados favorables la he, eh, digamos, manifesté públicamente y hay una entrevista en, en el diario Berría, pues no sé exactamente si fue en el, dos, en el 2011, donde ya me pronunciaba a favor de utilizar la decisión marco para obtener precisamente una reducción de, las, de los periodos de cumplimiento. <risa> No sé. ¿Por qué desde el 2008, era vigente esto, por qué no se planteó la acumulación de condenas que afectaba a muchos empresarios hasta, hasta el 2013? Y ahora cuando ¿Eh? estás planteando que de futuro... Esto eh, está en el no. 2003, 2003, ¿por qué en 13 años no se ha planteado jurídicamente? O a sea, ver, yo soy... De, yo, de, de sí, perdón, creo que te has saltado el protocolo. Pero... No puede ser un debate. ¿eh? No, pero ya, la, la pregunta está formulada, se la va a responder, pero es que si empieza todo el mundo a hacer lo mismo es ingobernable. Bien, muy sencillo. La, las decisiones acerca de adoptar determinadas vías legales, lógicamente, es del colectivo de presos, no del abogado. A, a cualquiera de los. Oye, un de a, respeto, ¿no? Sí, o sea, un, poco, un, poco, un poco de respeto. ¿no? Repito que no, esto no se puede convertir en un debate. Ustedes tienen la posibilidad de plantearlo después fuera, pero si, si cada uno quiere rebatir lo que están exponiendo aquí los tres ponentes es que nos dan las diez y no, no creo que lleve a ningún sitio. De todas maneras, hay un dato importante que solo señalo. Eh, yo no soy penalista y no sé exactamente en qué momento la decisión Marco da un plazo para su cumplimiento. No sé ese plazo cuál es, porque no, no lo sé ahora, no lo recuerdo. Pero sí tengo que decir que hay una sentencia, la 186-2014 del Tribunal Supremo, lo cual quiere decir que no sé cuánto tiempo antes, pero un tiempo antes, ya algún preso solicitó la acumulación. Y esa sentencia, 186-2014, le concede la acumulación. Y después de eso. eso y, des, y después de eso viene la ley que aprueba, la ley 7-2014, que va en contra de lo que dice el Tribunal Supremo. ¿Eh? Pero, eh, o sea, con esto, yo no tengo los datos porque, repito, no soy penalista ni trabajo en este, en este ámbito, pero esto quiere decir que dos años antes quizá alguien, o, o por decir, por los el tiempo que transcurre en las cosas de justicia, dos años antes por lo menos, y la decisión marcó, pues yo creo que tendría tres años quizás de, eh, de plazo para poderla… era del dos, era dos años para poder… dos años para, Agosto, para que entrara en vigor, ¿no? es decir que… Agosto de 2010. Diez, eso es que, es que es el plazo ¿Vamos avanzando? que para repetir, no, Si lo permites, ¿no? alguien pensó, dice, hay que tapar esta grieta y precisamente por eso procedieron a la transposición inmediata. Sí. Señor Pallín, habiendo víctimas por parte de todas las partes en el conflicto, unos pagan con la cárcel toda su condena y otros no son condenados. ¿No se podría hacer una justicia transaccional o algo parecido? No es la única pregunta de justicia transicional que le plantean. No entiendo muy bien la pregunta. Está planteada así. Habiendo víctimas por parte de todas las partes en el conflicto, unos pagan con la cárcel toda su condena y otros no son condenados. ¿No se podría hacer una justicia, entiendo, transicional o algo parecido? No, el hecho de que unos vayan a la cárcel y otros no es una cuestión que, por desgracia, está dentro de la dinámica de cualquier sistema, de cualquier sistema penal. En algunos casos... ...por factores eh, digamos aleatorios de que no se descubre o no se puede perseguir... ...o tienen un magnífico abogado que convierte el delito en una absolución... ...que también hay que contemplar esa eh, faceta... ...y en otros casos también por razones puramente políticas. Íñigo Irwin, ha concluido usted que esta situación de excepcionalidad... ...hay que pelearla jurídicamente. ¿A quién, ¿a quién corresponde impulsar esta pelea jurídica?... ¿Sólo se puede hacer desde el ámbito parlamentario, como usted decía? ¿Puede ser desde otros ámbitos? ¿Social, SARE, abogados del EPPK? ¿Es que no, es? No. Yo no he dicho que hay que pelear solo jurídicamente, precisamente he dicho lo contrario. He dicho que hay que pelear jurídicamente, hay que eh, eh, hay que pelear institucionalmente y hay que pelear socialmente. Por ejemplo, el trabajo que está desarrollando los SARE eh, me, me parece excepcional. ¿eh? Es decir, el, el, digamos, el enemigo que hay enfrente es tan potente que hay que activar esos tres... Eh, elementos y todos aquellos más que se puedan y, y, y un cuarto sería a nivel a nivel internacional, pues, por ejemplo en el tema de la, de la decisión Marco es muy importante un trabajo que se puede hacer a nivel internacional delante de la Comisión Europea por ejemplo mm. Iñaki Lesagabaster, el denominador común de todas las cárceles del mundo es su crueldad y su inhumanidad ¿No le parece que ha llegado el momento de plantear la superación o al menos limitación de la opción custodial? En Holanda están vaciando las cárceles. ¿Qué opina? Porque la mejor cárcel es la que no existe. Le recuerdo bueno, la brevedad. Eh, pues, esto <risa> me supera absolutamente. Indudablemente, lo que nos está pasando aquí en la eliminación de la excepción, como dice Íñigo Irwin, pues es un elemento fundamental en la política penitenciaria. Después, si tienen que desaparecer las cárceles, hombre... Yo creo que a las personas hay que tratarlas de la manera más próxima a su condición de personas. Y en ese caso, pues en algunos sitios, y depende de la tipología de delitos, pues se va todo esto dulcificando. Ya no los mandan a, a que fallezcan ahí por paludismo o a no sé qué sitio, y se va humanizando. Ahora bien, eh, que desaparezcan las cárceles, pues no sé, eh, por una parte me dice el alma anarquista que sí, pero por otra parte, depende de algunas cosas que, que suceden y que no le pase nada al que las hace, pues... Pues no sé, Mario Conde, por ejemplo. Por decir, ¿eh? Depende en quién pensemos, igual esa, ese deseo no es tan pío. ¿eh? Íñigo, sí. <risa> impreso condenado por el Código de 1973, ¿qué ley le aplican? ¿El Código del 73, el del 95...? Ley Orgánica 2003. ¿Tiene derecho a redenciones por estudios? ¿Cómo se computan esos estudios? eso pues, en un minuto. Mm. <risa> a ser posible. En principio, o sea, en principio es el código penal de 73, ¿eh? salvo, el, eh, eh, salvo la, que se hiciera una aplicación retroactiva, como he explicado antes, de la Ley Orgánica 7.2003. ¿eh? Que eso está en la disposición transitoria única, existe esa posibilidad. La segunda parte de la pregunta… Eh, si sí, tiene derecho a redenciones por estudios, ¿y cómo se computan estos estudios? Bueno, pues en este precisamente una, una de las circunstancias que últimamente eh, está generando eh, debate jurídico es precisamente las redenciones por estudios, porque… Eh, se está instalando, en principio, las redenciones por estudios, eh, porque son por, eh, por estudios, eh, eh, en principio eh, se le aplicaba el artículo 66 del de reglamento viejo de servicios de prisiones, que eh, suponía también redención de no, eh, lo mismo que por el trabajo, de, por cada dos días uno. Bien, ahora eso, desde instituciones penitenciarias y desde el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, se está modificando en el sentido de decir que en, los, en las redenciones por estudios queda a discreción a la discreción de la cárcel y por tanto de, también del juego de vigilancia penitenciaria el atribuir el, digamos eh, lo, los días de redención que se consiguen oportunos es decir se instala un ámbito de arbitrariedad en donde antes estaba digamos claramente establecido que por cada dos días uno le preguntan claro es, es eh, no sé exactamente eh, qué punto de concreción puede puede tener la respuesta grados artículo 579 esto es lo que dice. Bueno, me, me imagino, usted, sabrá, usted sabrá por dónde va bueno, imagino, la pregunta. Me imagino, vamos, me imagino que es el 579 eh, bis 4 del Código Penal eh, que entró en vigor tras la, eh, el pasado 1 de julio de 2015, tras la, la reforma de la Ley Orgánica 2-2015, por virtud del cual eh, cabe incluso a aquellos que están condenados por sentencia firme que se les rebaje la pena en uno o dos grados. Bien. Eh, aunque estén condenados, en sentencia firme y estén, estén cumpliendo la pena. Bien, esto eh, acaba de dictarse el, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, un acuerdo del Pleno No Jurisdiccional del Tribunal Supremo en el que se fija cuáles son los criterios para rebajar o no eh, eh, la, la pena fijada en sentencia. Los criterios son bastante eh, bueno ambiguos. Está claro que no se le va a rebajar la pena en, en, ni en uno ni en dos grados a quien sea militante. Eh, militante de ETA, que se no se rebaja la pena en uno o dos grados a quien haya intervenido en actividades violentas y que esa rebaja de la pena en uno o dos grados queda fundamentalmente para lo que el Tribunal Supremo ha llamado organizaciones terroristas satélites, es decir, aquellas, digamos, que el Tribunal Supremo sitúa en la órbita de ETA, eh, Haray, Aika, Segi, gestoras de etcétera, etc. Pero incluso dentro de esas organizaciones, la, el Tribunal Supremo lo que dice es que hay que analizar el grado de vinculación de esa organización satélite con ETA y la actividad concreta desarrollada por esa persona dentro de esa organización satélite. Con lo cual, es decir, el tema queda muy abierto y por eso el propio Tribunal Supremo dice que caso por caso. Luego, por uh -huh. tanto, no puedo dar una respuesta concreta. Bueno, vamos a ir terminando ya. Solo ah, no, una aclaración. Cuando se aumenta el grado de condena, por segundo grado después de los años que suben a primer grado, no, no, no, es, no es, es una cuestión totalmente distinta. ¿eh? Nos estamos, nos estamos hablando ahora de rebajar la pena ¿eh? la pena impuesta en sentencia en uno o dos grados. Lo que tú me estás, me estás hablando es de el, el, eh, digamos, el grado de calificación del el tratamiento penitenciario. Primer grado, segundo grado, tercero grado, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La pregunta es una pregunta digamos, de código penal, mientras que tú, tú me estás planteando una, una pregunta de la ley general penitenciaria. Son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿eh? ...un tema es penitenciario y el otro es sustantivo penal. Bueno, esto yo creo que más que una pregunta es una reflexión... ...yo la planteo, está dirigida a los tres. Si los presos políticos vascos no estuvieran dispersos... ...según la ley 7 barra 2003... ...en el trato que tienen y estuvieran todos en una sola cárcel... ...¿no creen que no habría duda de que sería equivalente... ...a un campo de concentración de nazis? No sé si tienen alguna reflexión o alguna... Señor Martín Payín. Sí, vamos a ver, la ley general penitenciaria que por cierto es la creo que la única que se aprueba por unanimidad no, en el no Congreso eh, dice que los presos deberán o sería conveniente que estén cerca de las familias etcétera y no como decían algunos que era una obligación basándose en eso se acordó la dispersión eh, por otro lado si se trata de presos preventivos hay otro factor para acercarlos que está en toda la jurisprudencia del Supremo que es que el precio...